El día de hoy que es viernes 2 de agosto del año 2019. Hoy sí es, Sergio, podemos decir nosotros un viernes verdaderamente live, ¿verdad? Sí. Porque los temas que vamos a tratar son temas... Eh, son son, son suaves para que se entienda, pero son importantes para, no, que, claro, para que la sociedad entienda. Lo de live no eh, le quita importancia. Al contrario, eh, le vamos a dar nosotros, a ponerles ganas al tema que vamos a tratar en el día de hoy, en este momento... Porque nosotros tenemos eh, invitada a una médico amiga eh, Quien nos va a hablar de este tema que precisamente Estamos en esta semana que recién finaliza o la que la inicia. perdón, la que viene La que viene, que es la semana mundial de la lactancia materna Una acción que nosotros tenemos el compromiso y el deber De seguir incentivando a través de los medios de comunicación Por la importancia que tiene. Pero antes de entrar con la doctora Lady Delorbe, yo quiero pues un saludo especial a mi querida Yaelina Suárez. Y que, y al, claro, que, Andrew, es, ella, ella es, es Claro, claro. <risa> está no está lactante. pendiente de este programa en el día de que saludos para Yalina, lactante, pues, Yalía, no tiene ni un mes. Alfonso, no, mes. no Díaz, Díaz, lo que tiene, Alfonso y Yalía que están ahí pendientes de este programa. Pero queremos saludar a nuestra querida amiga, la doctora Lady de la Obligo. Doctora, saludos y bienvenida a Contacto Bien. Diario. Gracias, Víctor. De verdad que para nosotros es eh, un placer tenerla. Eh, en el día de hoy, sobre todo para tocar este tema tan importante Lady, usted parte de... vamos a decir de este proyecto Que es ProLacta RD sí, Pro ¿Qué que es ProLacta RD? ProLacta RD es una organización sin fines de lucro La cual damos apoyo a las mujeres lactantes Bueno, desde el embarazo comenzamos dándole el apoyo eh, Vía mensajería WhatsApp o incluso presencial le Hacemos charlas también para ayudar a las madres a que puedan conseguir una lactancia materna exclusiva y que sea exitosa. ¿A qué se llama mate, la lactancia materna exclusiva? Lactancia materna exclusiva es dar seno, solo seno, eh, hasta los seis meses. Eh, no probaditas de agua, no jugo, no té, solo seno. ¿Por qué no se le da agua al bebé si tiene una lactancia exclusiva? Porque los, los padres comienzan a inventar a, a, a, ingresarle, a ingresarle alimentos a temprana edad a, lo, a, los, a, a los niños. Sabemos como médicos que la, todo el problema grande de ahí en adelante, hasta la adultez, hasta la vejez, con los problemas alérgicos que pueden adquirir. ¿Por qué no se le da el agua? Porque la leche materna tiene todo lo necesario para lo, lo que necesita el bebé para, ese, para esa etapa. Eh, tiene suficiente agua. O sea incluso la primera etapa eh, cuando el bebé empieza a succionar está cargada de agua por eso se insiste a la madre el tiempo que debe dejar al bebé pegado porque en la primera eh, en los primeros minutos el bebé sacia su sed luego de ahí viene una leche eh, diferente que está cargada de nutrientes eh, cargada de eh, para ayudar al sistema inmunológico eh, o sea la, la lactancia materna tiene todo lo necesario eh, no hay que darle nada al bebé hasta los seis meses ya después de los seis meses sí se puede empezar la alimentación complementaria pero eh, sigue siendo la lactancia materna el primer alimento que le, le, le necesita darle el bebé es, es por eso realmente la importancia eh, que tiene y que ven ustedes también eh, de que la madre eh, debe darle el seno eh, doctora el impacto que han tenido ustedes a través de este de este programa, de, de ayudar desde de el embarazo, ya hasta eh, eh, posparto, de orientar a esas madres que deben eh, dar el, el, el seno a sus niños. El impacto que ha tenido, este, este, ¿cuál es la valoración que usted le da a, a este programa? Mira, eh, es bien importante. Eh, esa organización es muy importante. Yo la conocí ahora cuando yo di a luz a la niña, que tiene 11 meses, y me ayudó bastante, porque yo tenía esto mucho... Esto no es de categoría, esto es no, puesto en práctica. En práctica. ¿Sí? Eh, sí. Hay cosas, yo aún siendo médico, que yo no las sabía sobre la lactancia. Y siendo madre de una segunda bebé. O sea, ya yo tenía un hijo y muchas cosas que yo no las conocía. Y gracias a este grupo yo logré ser lactante exclusiva, cosa que yo no lo hice con el primer niño. Eh, por desconocimiento. Eh, y así hay muchas madres que por desconocimiento y por llevarse de mitos... Eh, no tienen le, eh, la capacidad de, lle de llevar una lactancia materna exclusiva y, ¿Y hoy se le suman los sí, mitos sí, sí, a, la, a la parte sí. estética eso eh, es lo que yo quiero preguntar, cuáles son los, los escollos sí. que más ustedes han descubierto durante este, este entrenamiento que le dan a las madres que hace que sea un poquito dificultosa, que las madres entiendan que la lactancia exclusiva es lo necesario absoluto para el bebé en esa, et en esa etapa de su vida o sea que cuáles son las, las cosas que ustedes han encontrado que las que han tenido que aclararle a las madres para que así acepten de que ese es un método saludable y el más económico efectivo. no y el más económico el más económico, económico, económico claro. saludable además de eso le infiere lo que es las defensas inmunológicas que es necesaria para el, para el para el individuo en la primera etapa de la vida sí claro que sí eh, los más que, lo, lo que hemos más tenido que trabajar está eh, que la mamá piensa que el bebé no se llena El bebé no se llena porque se queda llorando o sea, El bebé no solo se pega de la madre por hambre A veces hasta por necesidad de estar cerca de su mamá y que el bebé quiere estar no pegado Duró nueve meses, dentro, dentro es lo único que conoce entonces, ya hasta de nosotras hablarle a nuestro bebé, ya nos conocen, ya conocen la voz. Entonces ya so, hasta por necesidad de estar cerca de mamita, ya el bebé quiere estar pegado. Eh, porque tiene sueño. O simplemente porque sí, porque solo quiere estar pegado Esa es una de las cosas, que la mamá piensa que el bebé no se llena. Eh, otra es que piensan, ah, que mi familia, ninguna dan leche. Uh -huh. Entonces, yo tampoco voy a dar que ya vienen otro predispuestas y sí, otro mito y toda mujer es capaz de dar de amamantar aún sin estar embarazada Sí. Se, hay una historia muy bonita de una, de una señora que ado, adoptó un niño no había parido ¿verdad? y eh, simplemente el estímulo del pezón provocó la salida de la leche porque es una el, el, el estímulo a, la, a, a succionar el pezón se, se, se libera una, una, una hormona que es la encargada de la lactancia y ella lactó sin estar eh, eh, sin estar sin haber parido. ¿no? Sí, eso es cierto. Este nuestro cuerpo es perfecto y el cuerpo se prepara desde el embarazo. No, el cuerpo no, es perfecto, el verdad. cuerpo es perfecto. Me acuerdo mucho. Desde el embarazo el cuerpo se prepara para adaptar, para lactancia, incluso desde el, pocos meses ya hay mujeres que comienzan... porque los animales que lactan, lactan hasta esa edad y no le dan más nada, y sin embargo los seres humanos tienen que darle otra cosa? Sí. Oye, no entiendo. Doctora, <risa> el contacto de ustedes con, con esas madres lactantes, eh, ¿solamente así por, por las redes, a través de la... Que ¿Ustedes que usted lo hacen o en algún momento tienen contacto así eh, eh, físico con...? Sí, claro que sí. Hay madres que necesitan apoyo, que no saben... Eh, cómo lograr un buen agarre, y la visitamos a la casa. Eh, también hacemos charlas presenciales, eh, tenemos actividades, por ejemplo, ahora en esta semana, del 1 al 7 de agosto, que se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna, nosotros creamos varias actividades. Eh, eh, ya sea visita a los hospitales, a las consultas, eh, tenemos una charla también el lunes, en la clínica goris Abreu, a las 10 de la mañana, que toda madre lactante o embarazada puede asistir, y ahí le vamos a dar una charla sobre la lactancia. Doctora, usted lo no hacía fuera de cámara, eh, nos una, una, no escribía una situación interesantísima, eh, porque muchas veces, hoy día, eh, no solamente el hombre se in, está integrado directamente a la, la labor, a la, la parte laboral, sino también ya la mujer... Eh, en iguales condiciones, se integra la, la productividad. Entonces, usted me hacía una, una, me hacía un escenario eh, de una madre que trabaja fuera de, de, de, de, la, ciudad. de la ciudad, entonces ella lactaba eh, a su niño sin necesidad de tener que estar eh, diariamente con los niños O sea, cuéntanos para que el, el, las madres que me están viendo eh, se den cuenta que la importancia que tiene eh, la lactancia materna, que no solamente estando diario con el bebé, sobre todo esas que tienen ese compromiso de, de, de, de trabajar, también lo pueden hacer. Cuéntanos, eh, ese esa, esa ejemplo que usted nos puso de que una madre que es bávaro y que vive aquí en la zona, cuéntanos esa partecita. sí como, Es una experiencia. Sí, claro que sí. Como decía ahorita el doctor Romero, ese es uno de los problemas que hemos encontrado. Ah, que yo trabajo y que no puedo darle el seno porque no tengo tiempo en el trabajo. Eh, no. Es de ley que a toda madre que trabaja y está lactando debe, en su dentro de sus ocho horas de trabajo, deben darle un espacio de 20 minutos. O sea, son tres espacios de 20 minutos cada uno para que la madre pueda extraerse y almacenar su leche. Este, sí te contaba ahorita Pero que... Eso, eso es fácil. Eh, por ejemplo, eh, Juana trabaja en el banco tal. Eh, toma esos 20 minutos, va y se plata se, se sí, y se lo manda 10 esquinas que está exactamente. Enero, es, buca, fácil. Lleva, Ay, es, es fácil. Hasta ahí va todo, bien. todo, todo bien. bien. El de los sí, delivery, sí. aquí hay una compañía delivery. la América llama el delivery, el sí delivery rápido. Yo mismo yo me yo me extraía y llamaba a papi, venga a buscar la leche. Sí. Y se la llevaba otra. Hasta ahí va todo bien. Incluso a veces se me quedaba el extractor, tráigame la niña, porque me quedaba cerca. Pero a mí me impactó mucho cuando yo entré al grupo. Había una joven que trabajaba fuera de la ciudad, bastante lejos, y ella era lactante exclusiva. ¿Y cómo lo hacía? Bueno, ella venía solamente dos veces al mes, cada 14 días ella podía venir a San Francisco a ver a su niño. Pero ella, desde allá, se extraía y en una nevera, ella mandaba toda su, su colección sí. de leche para dar a su bebé, o sea, para dársela a su niño. Y ella logró hasta sus seis meses ser lactante exclusiva. Su niño no necesitó eh, ningún tipo de, de, de fórmula. Eh, hubo en una ocasión que ella nos contaba y decía, eh, se me, ay, que su bebé se le estaba terminando, ya el, su banquito estaba quebrado. O sea, eso promocionamos también una formación de banco de lactancia, eh, de lactancia materna. Y dice, ay, mi banquito está quebrado. Ella se ten, la que tenía guardada, ella. Como no tenía transporte desde Bávaro hasta aquí, ella bajó a la capital, llevó su, su, leche, eh, su leche y la mandó en, eh, por Caribe para acá. Y su niño no, no, necesit, no, necesit, no tuvo necesidad de comprar eh, Eso Lo que podemos decir es que para la lactancia solamente tener el deseo de, de sí, hacerlo. Sí, La necesidad está. Sí. O sea, la, necesidad la necesidad está. está. El, el deseo de hacerlo y, y el, ni esfuerzo, porque tiene que, tiene que causar menos esfuerzo el lactar que, que sacar del presupuesto de la casa eh, las fórmulas que son muy caras, las fórmulas que, que eh, son contaminantes, porque son más manipulantes, se sabe Exacto. que la manipulación de los alimentos es lo que lleva a que los niños tengan diarrea de enfermedad, la misma falta de defensa del organismo, que no lo tiene porque la, no la quiere con la primera, con la, con la, lactancia materna. O sea, todas esas cosas que hacen que los niños ya lo, al, nacen y a las dos o tres semanas ya están en el, en el médico otra vez con una diarrea, con una, un proceso bronconeumónico, con una cosa esa que se pueden evitar nada más con, con darle esa medicina que es alimento. Sí, esos son de, de los beneficios que sí. tiene la lactancia. Es beneficioso tanto para el bebé como también para la madre, porque en la madre disminuye el riesgo de una depresión posparto, sí, sí. la madre baja de peso más rápido, eh, también disminuye el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de ovario. El útero regresa más rápido. Regresa más rápido también. El, ese sí. es, doctora, es un gesto eh, hermoso, ese que usted escribe, de esa madre que hacía esa acción para... Eh, eh, eh, mamantar a su bebé. A mí me gustaría que después, eh, si tú haces contacto con ella, que podamos en algún momento, pues, eh, que se yo, que la acompañe a usted y que podamos venir a contar esa historia, pues yo creo que sea algo sumamente interesante que ella pueda compartir ese testimonio de esa acción que ella ha hecho. Creo que puede motivar a otras, así como su presencia aquí motiva a esas madres que nos están viendo a interesarse, a hacer lo mismo, y eh, entender, crear conciencia que el alimento por excelencia es la leche materna para su bebé al nacer, pero pues yo creo también que contar ese testimonio de viva voz de ella, yo creo que sería algo interesante. Así que vamos sí. a comprometer a usted para contactarle en su momento, pues nosotros también compartir esa experiencia. Sí, está bien. Finalmente, doctora, eh, dice una amiga televidente, ¿cómo eh, el proceso para almacenar... Esa, esa leche materna, por ejemplo, en el caso de esa joven que se lactaba y venía cada dos meses a ver su bebé, pero enviaba su leche. O sea, ¿cómo tú, ¿cuál es la manera de almacenarla de manera que no corra ningún riesgo? Como, diría, como dicen en, en, en medicina, la cadena de frío. Sí, sí, sí todas esas son de las cosas que nosotras eh, le enseñamos a las madres eh, de cómo debe almacenarla. Eh, Vienen unas, unos envases que son destinados para eso, para la leche materna, que son envases plásticos, libres de BPA, eh, con su tapa eh, que no pasa nada. También vienen viene unas bolsitas eh, para almacenar la leche. Entonces debe mantenerse en frío, eh, puede ser en el freezer, puede ser en la parte debajo de la nevera. Ahora, todo va a depender de dónde la tengas, qué tiempo va a durar. En eh, una eh, leche congelada, eh, sin que se vaya la luz y eso puede durar hasta tres meses para uno y uno la puede usar en esos tres meses. Mm. Doctora, eh, yo sé que usted madre, médico, madre, <coughs> ¿Qué, ¿qué lleva a la doctora Lady eh, Delorbe a involucrarse en, en este tipo, de, en esta acción específicamente? ¿Por qué se involucra Lady en esto? Bueno. Eh, yo siempre digo que promover la lactancia es promover amor y salud cuando me embaracé de mi primer hijo yo eh, tenía el deseo de ser lactante exclusiva porque el vínculo que trae es increíble o sea, solo una madre que ha lactado puede, puede saber lo que es eso entonces por desconocimiento porque yo lo lactaba, pero también le daba fórmula. O sea, no logré ser exclusiva, porque yo pensaba que al tener el seno blando, pues no tenía leche. Y él tomaba a las dos horas y el seno todavía no estaba duro, y yo le daba fórmula. Entonces, además pensaba que no se llenaba. Por todos esos mitos que ya eh, yo creía, tenía en mi cabeza, pues yo eh, también le daba fórmula. Con la bebé, yo me propuse, yo dije, no, eh, yo tengo que lactarla de manera exclusiva. Eh, hubo un momento, en, bueno, el proceso de lactancia es maravilloso y como decía ahorita, el cuerpo es perfecto. El seno se va adaptando a la necesidad del bebé a descuerdo a la edad que va teniendo. Eh, hay momentos en el que el seno va produciendo... Eh, va cambiando la fórmula de la leche, va cambiando y eso. Entonces hay un momento en el que el seno ya no se pone duro como antes. Y yo me, me deprimí, yo dije, Dios, ya se me va a, a... tengo la producción baja y le. El una, banquito se está agotando. Una amiga me escribe para preguntarme cómo estoy. Y digo, estoy un poco deprimida porque eh, siento que, que mi producción está bajando. Y dice, ella, no, aunque tú sientes el seno blando, tú puedes, eh, tú puedes lactar. El seno siempre tiene leche. Y yo dije, bueno, pues vamos a pegar la bebé, es verdad. Y sí, tenía leche. Entonces luego publico una foto lactando a mi bebé. Y otra compañera, eh, colega, me dice, tú estás lactando, tú estás en algún grupo de apoyo. Le digo yo que no. Y me habló de Prolactar. Ahí yo ingresé. Prolactar tiene una página de Instagram y una de, eh, de Facebook. Yo in ingresé por Instagram. Entonces ahí mismo está el link donde uno puede ingresar. Eh, pero RD está en todos los pueblos, eh, nos vamos dividiendo por pueblo para poder dar una asistencia mejor, hay grupos así por pueblo incluso a nivel internacional, hay un grupo en Estados Unidos, Colombia, Venezuela, ya que no es solamente República Dominicana, tiene un impacto muy bueno, entonces cuando entré ahí me hablaron de todo lo que yo no sabía de la lactancia, eh, ya yo era exclusiva Incluso mi bebé la ingresaron Cuando tenía una semana Porque hice mi Y yo me extraía Porque como decía Sergio ahorita El estímulo es lo que hace La producción de leche Mientras más te estimula, más produce Y yo como no quería que bajara mi producción Comencé a extraerme Cuando mi bebé estaba en la casa Yo tenía un banco rico <risas> Hay, hay, hay, hay, hay bueno. una de las cosas que, que desde que nace la madre la abuela, los vecinos comienza a llevarle sopa, comienza a llevarle, qué sé yo, cuando cola de bacalao, qué sé yo, qué. hay una alimentación exclusiva para la madre para que auto estimular la producción de, de, de, de leche o simplemente come lo que come normal en la casa sin ningún tipo de, de, de dieta. La madre puede comer normal. Sí. Eh, sí. Lo que debe es eh, comer alimentos sanos, eh, nutritivos. E hidratarse bien porque con la lactancia eh, se quema muchas calorías por eso se baja tanto de peso eh, en mi caso yo he bajado más de 27 libras tengo, por debajo de mi peso normal tengo 27 libras entonces eh, se, pero no para la producción sino para que la madre se mantenga bien nutrida y bien hidratada pero para la producción lo importante es la succión mientras más succiona más produce Doctora, gracias por aceptar esta invitación y eh, yo quiero pues, felicitarla a usted por este gesto, por esta acción de amor que como usted lo expresaba eh, está haciendo, con promoviendo ese tipo de acciones sobre todo en las madres. En esta semana mundial de la lactancia la materna, sepa usted que este es un espacio que está abierto. O sea, cualquier orientación que ustedes como programa, como grupo quieran eh, enviar Estamos a la disposición. Gracias, doctora, por estar con nosotros y siga eh, transmitiendo ese gesto de amor que Dios le va a bendecir siempre. Gracias a ustedes, a ti, Víctor, al doctor Romero. Y nada, eh, seguir promoviendo la lactancia materna, eh, tener conocimientos y las madres que no eh, están perteneciendo a ningún grupo, Pueden ingresar a la página prolactar rd a través de Instagram y ahí en el link pueden acceder y ahí la, entramos al grupo que corresponde. Bueno, pues gracias a la doctora Leidy Delorbe, quien es parte de ese grupo de prolacta. RD Y muy activo, sobre todo en esta semana que es la semana mundial de la lactancia materna. Así que Yaelina aspira a ser eh, lactante uh -huh. exclusiva. exclusiva. Sí, como lo Como los re sábado, Reiterar el saludo para <risas> Yaelina que estaba llamando para saludar a la doctora, ¿verdad Maribel? Así que gracias doctora por estar con nosotros y a ustedes decirle que se mantenga en época. A regreso, venimos con los comentarios de Ceres Romero y quien les Habla en el día de hoy que es viernes 2 de agosto.